Esa gitana se conquista bailando con sevillana, portada de la Feria de Sevilla 2022. Bienvenidos al día de hoy, vamos a descubrir un poco más de la bonita feria de la ciudad de Sevilla. Gracias. Gracias. Hola, bienvenidos a la Feria de Sevilla... pues si se dan cuenta es un espacio bastante grande bastante amplio hay de todo hay baile grandes chicos gastronomía de sevilla caballeros para dar paseo yo la verdad es que ya ya he comido pero vamos a ver si entramos a alguna a alguna caseta ¿eh? también muy bonito para hacer fotografía y, y hola y bueno la gente muy muy amable muy feliz esta es su semana y bueno nosotros también nos sentimos parte de Sevilla de alguna forma otro dato bonito que te puede gustar de la feria de Sevilla es la limpieza que existe los servicios médicos la verdad que es una fiesta bastante completa yo creo que es de una de las más populares de España. Hay gente de, no solo de España, de distintos países. Aquí estamos nosotros representando a Ecuador. Bueno, sé que hay mucha gente más de Latinoamérica. Bueno, turistas, de todo. La, la verdad que es una experiencia bastante mágica. Y ya les digo, seguimos caminando. Y eso aún no termina. a la derecha encontrábamos las casetas, acá encontramos lo que es una feria más tradicional, con juegos mecánicos, ya se escucha un, un ruido un poquito ya más alto, pero bueno esto tiene Sevilla, a la derecha casetas, a la izquierda juegos mecánicos. No ha habido suerte, pero vale intentarlo. familia y de esta manera nos despedimos aquí un poco más tranquilo pero bueno vean es inmensa la feria de sevilla espero les haya gustado este vídeo si están en sevilla o están cerca pues que la puedan disfrutar todavía quedan algunos días y si no que viva sevilla viva la feria viva las tradiciones que siempre vivan con nosotros un saludo y chao a todos